Hola, buenas a todos mis suscriptores de canal formado 777 Bueno, ¿os acordáis que había creado un compost especial para que hacer en una vivienda que sin terreno, en un piso? Bueno, pues ahora ya está creado y voy a usarlo para una planta Bueno, esta es tierra que es compost del comprado este es compost del comprado, pero lo voy a mezclar con el que hice yo que lleva a mayores, lleva un poco de un fortificante que hago natural, que también lo tenéis colgado en youtube le mezclé aquí un poquito y le voy a mezclar aquí ahora le voy a mezclar aquí en el tiesto pues un poco del que hemos hecho y no huele a nada o sea, no tiene olor ninguno ni dio olor ninguno con lo cual, podéis hacerlo perfectamente en vuestros pisos, en vuestras viviendas para crear compost casero y bueno, con los restos de las, del material orgánico que desechamos en casa eso sí, tenéis que evitar echarle, por ejemplo las mondas de las patatas, que eso sí que huele, eh, y cosas así de... Le eché restos de pescado también y le eché conchas, le eché conchas, que tenía yo. Y le eché mondas de fruta, de verduras, y... Porque aporta parte de los nutrientes, también aporta mi nariz vitaminas, minerales y calcio magnesio, sodio, hierro, fósforo manganeso con lo cual es un compost muy, muy bueno para las plantas y para los árboles y crea también lo que es una tierra con un pH adecuado para que las plantas crezcan y se fortalezcan. Y este, esta tierra, este compost que hice, a mayores también le mezclé arena de gato para que le dé mayor oxigenación y al llevar la arena de gato, crea huecos y oxigena más rápido. Con lo cual ayuda a que se deshaga mucho más rápido y se descomponga todo más rápido. Bueno, hemos plantado aquí. Planté. Romero. Que es una planta mmm, buena. Bueno, y aquí tenemos lo que he plantado ahora vamos a colocarla aparte del romero pues he hecho un le he plantado unos acoros de la planta del dinero eh, de la suculenta y la planta del incienso también que la tenía ahí una pequeñita, así que, pues ahora nada, eh, le he echado a mayores para darle más potencia, le he echado por encima un poquito de canela al sustrato, vale, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, espero que os sirva, venga, un saludo, hasta la próxima, chao.